Hola amigos de Planeta Carlejas, hoy vamos a ver perfiles topográficos de todos los niveles niveles escolares con discordancias con horizontales con fallas con pliegues nivel universidad nivel selectividad nivel oposición aquí hay señores perfiles topográficos para todos bueno dos cosas si estáis estudiando esto para selectividad olvidaros porque nos van a pedir un, un corte topográfico porque no hay tiempo y segundo esto el link estará en, al principio bueno, eh, imaginaros que estamos en cuarto de eso, primero bachillerato y tenemos que hacer este corte. Pues entonces veis que hay una línea A y B, ahí la trazaremos. Primero lo colorearemos eh, por las curvas de nivel. Una vez eh, está coloreado, para aclararlo mejor, trazamos la línea y a donde la línea corta eh, las curvas de nivel lo vamos proyectando al papel. Vamos bajando, vamos bajando, Curva de nivel anotamos a, a la altura en la que están y como son paralelos, después solo tenemos que trazar eh, líneas horizontales, lo pintamos eh, y ya tenemos un corte geológico facilito de estratos horizontales. Eh, este es muy fácil, vamos a ver otros que sean un poquito más complicados. Antes de ver cortes más complicados, vamos a ver eh, un vídeo que es, es de, se puede reutilizar de un profesor. Lo pondré también en agradecimientos porque es muy sencillo y aquí lo vamos a ver como lo hace el tío. O sea que eh, si tenemos un mapa topográfico, primero eh, marcamos en un papelito las curvas de nivel eh, bueno, mira, casi mejor dejo cómo lo hace porque como en su vídeo tampoco lo explica, es, lo veis y veréis cómo es muy sencillo de hacer y os dejo con él. Vamos a ver ahora un mapa con pliegue. mirar qué anticlinal tan chulo. Eh, y aquí lo tenemos. Eh, trazamos una línea que va desde X a X' y vamos a ir marcando los puntos donde cortan las curvas de nivel. Van cayendo las bolingas. Bueno, y ahora nos vamos a fijar ahí arriba que están marcados los ángulos de buzamiento. ¿eh? Primero marcamos la línea donde hay máxima curvatura, del pliegue y después como vemos que ahí en la izquierda el primer embuzamiento este de 45 grados va hacia la derecha y el otro a la izquierda y este a la derecha también, pues lo dibujamos ahí abajo, ¿eh? este marca 45 a la, izquierda, a la derecha, este 45 a la izquierda y este 45 a la derecha y lo coloreamos y ya está, este es el primer caso vamos a ver el caso 2 otro corte geológico con pliegue, trazamos la línea que va desde X a X' y igual, donde hay máxima curvatura también trazaremos una línea, primero marcamos las curvas de nivel y donde haya máxima curvatura, trazamos una línea para nos va a indicar esto hacia dónde buzan los estratos. Los demás a la izquierda buzan a la derecha, los del medio a la izquierda y los de aquí. Estos buzan hacia la derecha. Estos de aquí buzan hacia la izquierda 45 grados y este último de aquí buza hacia la derecha 45 años. Lo marcamos y chimpum. Bueno, facilito también. Bueno, si has llegado aquí es que eres un forofo de los cortes y yo aquí ya sí que te aconsejo que lo que hagas es ir a la página que te voy a poner de la Universidad Nacional eh, a distancia española para que veas la explicación de cómo se hacen los cortes. Aquí te dejo, os dejo una un ejemplo de cómo se hace con discordancias, aquí tenemos una discordancia angular eh, pero ya te digo, si estáis ya a este nivel eh, mejor lo consultéis en la web de la UNED que voy a poneros el link porque aquí ya es un poco más complicado y, y si estáis viendo esto estáis en la universidad y, y mejor que vayáis a la página esta última es una con fallas, bueno, no es que tenga mucha dificultad, pero eh, es mejor que lo veáis en, directamente en la web, yo he hecho ahí una filmación de la pantalla de los ejemplos que ponen pero para hacer los, los perfiles topográficos eh, hay unas pestañas donde te ponen los truquitos para eh, calcular los ángulos para hacer el dibujito bien hecho este que bonito es pues eh, os dejo con esto y recordar que el link de esta web estará en el, en el vídeo en el resumen del vídeo os dejo hasta otra a ver qué hay ahora Uf, una falla con es, es, es que la verdad es que, que, que esto ya son complicados hasta luego chavales mm -hmm.